Hasta a estamos de vuelta un día más con Ion 6.2 Ruso con el parche en español que ya sabéis que tenéis los archivos disponibles para su descarga y es muy fácil de digamos de añadir para que el juego esté en español. Por eso gracias FileForce por traducir el Ion 6.2 al buen español castellano como llamarlo. Hoy vamos a seguir con mi Gladys, ¿vale? Ya se que tengo al Azuli, que es un... tipo de bardo, como lo odio, ¿vale? son Weaver. Valeria, que es un Templario, ¿vale? Y a Rubiel, que es una tiradora. Vamos a cumplir al Samus, que me habéis dicho que el... Bueno, que Gladie, pues... Pega fuerte, vamos a subirlo un poquito más, ¿vale? Un poquito más. A ver qué tal. Ahora creo que vendrá la opción... Una opción... que me hago? Una opción de jugar, eh, de hacer, Chromedia me Es una, una buena forma de probar el las clases vamos a hacer media horilla aproximadamente de divertido e instructivo vídeo de ION de la 6.2 que ya mismo estará en GAME FORGE y dentro de muy poco estará en ION enea recuerda si jugáis de fuera de europa jugar a ION enea. y si es de europa pues también porque GAME FORGE es una puta mierda ah. Bueno, pues vamos a ver. Tengo que ir aquí arriba a hacer esta y esta. Y me cago en su muela, luego tengo que irme aquí arriba a hacerme esta. Ah, vale, para los tismas. Y esto: el Elemento de vuelo, despliega el de la estima. ascensión de vida de la estima. Y se ve que también lo tengo ahí, ahí arriba. Vamos a poner para arriba. Vale, y ya nos quitamos todo esto de medio y me para guay. Creo que tengo una skill. Una skill, perdón. Tengo una transformación que me va a dar. Pero que me va a ser de la mierda ahí. Para que, que lo eh, equipo equipado. Esto lo vendo, lo vendo, lo vendo. Recordad, mirad bien la cosa antes de venderla para no llevar sus pitos. Bueno, sombrero no lo tengo. Eh, me lo dejo porque no tengo y bueno aunque no sea lo mejor que hay pero al igual ya con gorica ¿no? pues pues está chulo eh es un rico y tan tan bueno vamos lío y va a mirar la transformación no me da cuenta eh, una que me da velocidad por lo menos velocidad y defensa física velocidad ataque mágico y, par y parada velocidad ataque físico y bloqueo pues esta y la comichuela que me pone eh, aumenta durante aumenta y aumenta esta que tengo más vamos recordad los otro día que tuve un problema con el ping un problema muy serio no sé por qué tuve ese problema con el ping eh, bueno pues... uy, uy, uy, uy qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa vamos a ver un segundito qué pasa aquí no me no me no me toca el mofli Y encima se me ha cambiado la configuración. Se me ha cambiado la fucking configuración. Mostrar control y tiempo. Activar de principal para atacar y hablar. Eso, desactivar eso. es verdad, porque se me ha. Ah, claro, al aplicar el parche, se me ha. Compañero, a que me... Va, esto pero No se me gira la cámara, es ¿eh? como... No, me... no creo que sea el ratón que se meta jodiendo El mismo, el mismo el botón secundario de ratón se me está jodiendo No, no, no sabe porque... Puede ser Sí, porque mira, intento girar y no me gira. Señora ya sabe, donar para que comprarme un ratón nuevo ¿Quién ha sido? Vamos a ver, esto sí me da risa Y tú me has funcionado ratón, me da un coraje. Yo, me da un coraje. Me vaya porque ahora se le ha ido a otro lado ya. Motivos de preocupación. Vale. Laboratorio secreto. Mejor que la tengo por poniendo... El... Joder, qué mierda. Y tuve un coraje. Sí, me da coraje muchas cosas, yo sí. Uriel. Aunque marque como entra, un... ah, será por aquí. A ver, voy a hacer la misión ¿eh? porque es una experiencia buena y por aquí tiene que estar la entrada. Yo estoy atrás. Vamos a buscarla. Lo jodido, eh. A ver, es que no correr Que con la cuenta principal a esta altura se si la tuviera y más falta llegar a 27 para poder hacerme uno de. A vamos a ver. Pero bueno, todo es bueno. No se me ha puesto no de levantar al suelo. No, no se me ha puesto no de levantar al suelo, es curioso. A ver, está por aquí la entrada al abrazo secreto. Sí, si, no, suyo, la verdad. Lo que iba a hacer, a ver que estoy viendo esto, Eh, momento esto aquí un poquito más. Ahí está. Vamos a ver. Mismo que le ha entrado un poquillo de polvo a ratar ratón y no me hace clic. porque vamos. Yo que soy de manejar, de moverme con la cámara, me jode bastante. Y eso, eh, ratón. Joder, así que, eh, es un ratón de estos maluchos y ya está, no me va más. Ve, aquí se entra, señor, sí, que aquí se va a entrar. No. eh, verdad que me han dado ya el otro ataque. O te lo ha levantado al quinto pino. Y por el cabrón macho mierda, parece. Ahí está. Ahí ¡Oh, my! A tu casa, soy Parraquillo. ¡Vamos <tose> o a sea, ver! el mundo dice que... gladi, gladi, gladi, gladi, A ver así, si es verdad. Ni spray ni franer fe... Ahora con Roger.A. Acá, ah, claro claro que... Es que con... Con la Weaver Me saltó esta quest cuando ya tuve un nivel para hacerla Así que cuando ya hice esta quest... Una que se hace aquí también adentro... Me tenía esta seleccionada y la pude hacer a la vez Por eso me han vuelto a mandar y yo no me vuelto con un tonto No sé si... me he liado en el caso es ¿eh? que te juegue con otro, con otro personaje me lo hiciste de destino Ahora toca, pues. volver a. pero adentro yo creo que no que entrar adentro. no voy a entrar su madre. Y me han dado. ah, no, que no se puede nada. Esto es. ¿eh? Hacer físico parada. Venga, va. Sí, porque parada sí me, sí me vale para este. Bloqueo, no, bloqueo, recordad, bloqueo o block es para. El escudo. Parada. O Parry es para staff o doble. Ah, ¿qué doble da? Entra ahora otro... el secreto de la palitas. Puta madre, por Dios, entra ahora, serio Es con un coñazo. que entra y tengo y tengo eso entero, sabéis? Tengo que entrar y hacerlo entero, pero en el caso que, a ver, el caso es hacer rápido. Y me hace falta... Venga, venga. Venga, vamos a entrar en nada. Voy a entrar porque me hace falta la, la experiencia, ¿sabéis? No es por otra cosa. Que creo que no era nada. Creo que era nada más que entrar y mirar parte de consigo y ya, ya puedo salirme. No creo que sea... Podré fingir los primeros de los bombeparitas con, con ser Vivo. Bueno, jodido. ¿Y cómo, cómo fin a eso? Pero pues si no sabéis ni vosotros ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hago eso? Acá ven, que es una cosa, eh Toma, toma Pues eso lo, Eso, para activarlo Lo veis aquí Elegí, elegí, elegí Esto Y después, el aquí, el aquí, el aquí, el aquí, el aquí, el aquí, el aquí, el aquí, el aquí, el aquí. Esto. Y esto, así, así. Y tenéis una cadena muy chula. A ver. Pam. Pam. Pam. Pero como el tío muerto, no vale para nada. Así que, bueno, mira, ¿sabes? Vamos a ir por allá, a ver, no sé. Hombre, lo bueno es que tengo mucha... Tengo chachi, piruli de habilidad A ver, tú no me ataca a mí Porque te voy a reventar la cara ¿Listo? Se llama fuerza, joder, bruto lo no, no a reventarlo. Vale, a tu casa sería no. Seguramente tenga que ir a y matarme al hecho en el final y a todo por culo Así que a pasar rápidamente La sección de mi es un paseo Pero hay que... Un plazo, ¡Oh! Sí. <risa> <risa> uh, me ha atontado. Oh, pero eso se lo ha chupado. Es como que también puedo hacer el combo con esta. En el caso de que no tenga esta activa, es una, otra forma de hacerla. Si se me olvida usar esta, podemos poner esta. Así es una forma de que vamos a tener siempre la skill lista para hacer combo. Ahora, pongo esta. Y cuando esta cadena acabe, pasará a este. En el caso de que, de que esté disponible. Y una buena forma de hacer mucho daño. De gratis Por ejemplo, mirad. <coughs> eso sí, se aguanta. ¿Listo? Vale. Como esta se es carga antes que está voy a seguir echándola. Por eso no he puesto el uno, no le he puesto de primero. Para que, sea, para que sea para acabar en el caso de que esté disponible. Me mola la opción de la cadena personalizada porque por ejemplo, de ser, es como un macro pero manual. Y podemos crear... Muy, creo que tampoco podemos crear muchas, ¿no? Creo que nada más que, pues nada más que hasta podemos crear, pero bueno. Es que me da igual, la verdad. Es que puede crear un montón de cadenas. Es que puede, hay, hay sinfín de combinaciones. Es que hay un sinfín de combinaciones. Podemos crear cadenas para todo. Para mutear, para joder, para... Vamos. Mola porque puede crear una cadena para echar, digamos, el bufo y luego rematar y luego el bufo ¿veis? Más a toda la cadena, ¿veis? Se le puso a este y más a toda la cadena, no tengo que expulsar. Es como el Tera. <risa> el Tera, como, como sabéis, eh, tiene muchísima cadena, porque igual ahora nosotros podemos hacer eso. Mira, encima queda, ah, encima queda preparada, ¿entonces? Ah, claro, porque aún no se le ha cargado, pero bueno, de guarda, hecho igualmente. Eh, mola, mola, mola. Se queda preparada si no se ha cargado aún el principio de la cadena. Oye, pues está bien. Aquí dice bueno, el fin a los experimentos, pero no sé cómo. Se irá seguramente acabando con el bicho final. Recuerda también que si atacáis a. Eh, que si soy de ataque físico y, y atacáis corriendo, ataque físico. Digo ataque físico porque, por ejemplo, yo estoy andando. Eh, mientras que corre, puede efectuar ataques. Hay alguno mago que no, por ejemplo, si el alguna habilidad, no puede atacar si está corriendo. Por eso digo lo de los ataques físicos. Si soy de, de ataque físico, si estáis atacando, vais a esta que sale abajo. O aumenta el daño, tenedlo en cuenta, eh Que aumentan el daño Si atacáis mientras que estáis en marcha Hacia adelante ¿Veis? Eso que aumenta el daño Si en cambio Vais hacia atrás, aumenta la defensa Pero si vais hacia el lado Aumenta el pato O, el, o la esquiva O el bloqueo, ¿vale? No sé muy bien cómo va eso Pero no sé si es la habilidad que me cae más predominante No lo sé muy bien El caso es que vamos a ese a la... nos vamos a guantear de lo lindo Aléjate de ahí, aléjate de ahí, aléjate de ahí, aléjate de ahí Vale, es que si no, pues me echa mierda otra, cada vez que entro en me da un cofre, ¡oh! Ah, te va a dar una. Un puñal, a, esta, a un puñal, claro, oh, como ya tengo esta, va a dar un puñal. Bueno, pues, mira. Si puede romper, puede vender. La puta mierda, ¿no? Oh. Pero no puedo romper. Ah, que le he vendido. Oh, muy bien. Le he vendido sin querer. ¡Hola, oh, mi cojones! No quería vender eso y hasta le he vendido eso. ¡Ay, qué tonto que soy! Eh, bueno, tampoco. No, eh, no vamos a jugar al 100%. Yo jugando aquí. Ahora mismo estamos jugando aquí a espera de, de la 6.2 en Ion America. Se ve que yo no a Ion América. Yo nunca me forje en, en ¿Qué son mejores horarios para ser serio? Sí, pero yo no voy a ser asario. No tengo tiempo en la vida como para jugar y dedicarle al juego el 100%. Cosa que si aunque tuviera tiempo tampoco lo haría. No voy a engañar. Hay cosas más importantes en la vida que jugar a John. La familia, el tiempo libre, el trabajo. Si tuviera el trabajo, ¿cuánto? no Vale, me ha dado de oso polar. Y el oso polar que es polar. Ay, ya tengo ah, oso polar. Defensa física, puta mierda. Bueno, pues. ¡Eh! Aquí hay algo. Ahora con el y Insecuidario, Ah, vale, Taquar ya, me... ya me acuerdo de Taquar. Taquar me la dieron con, con la Zone Weaver cuando estuve haciendo, cuando... la cogí para ir camino al oasis, de, cómo se llama aquí, por cierto? el oasis de Arbolu. Muy bien. Lo estuve haciendo de camino y ya os digo, todo lo, lo que sea de real, os van a ir de lujo porque no hacer falta de real para poder llegar a la, a la 27 para hacer Taquar. Que pues seguramente se le ve perfectamente en crometería, que entonces se van a meter podría y podrían hacer crometería, que no creo. Pero os lo, os lo quiero grabar porque Sería una buena forma de aprobar a nuestro amigo En cromediatría ¿Veis? Vamos a reventar esto Pin, pan Pum, Bocayuda tú Uy, pues, es seguro, ¿eh? Con oh, qué duro. Con el. Con la el... o sea, Swurve me lo comía con papa. Te ha ganado todo mi respeto, hermoso. En efecto, se me está jodiendo el, el botón izquierdo o derecho del ratón. Vamos, el botón secundario de toda la vida de <tose> Dios. Se me está jodiendo el botón derecho del ratón. Bueno, tengo ahí uno de reserva. Pasa que que tengo de reserva el de cable, no es. no es inerámbico, que la verdad me da igual. Vale. Esto ahora mismo voy a limpar aquí. Perfectamente la de esta viene para acá. Bueno, no soy un agresivo, digo, uff. Que aquí una quiero ver y una quiero, quiero ver esta. Filósofo viejo de Virtuoso. Es el que nombre que le pueden tener cojones, pues, macho. Yo también podría ir perfectamente a hacerme la acuerdo de la estigma y ponerme mi, mi primera estigma pero creo que la primera estima que me daban era una puta mierda creo que la primera estima de gladi era un poquito caca caca pero... me viene bien si, hago solo la luego y luego vengo y remato esto Vamos, ah, si pudiera subir yo ya, que polla subir yo ya a, a 24 por la mano, pero bueno si yo ser la de la Tima, en nada... Pillamos nuestra primera Tima. ¿Y por qué se la dejó arriba? En serio... Bueno, que aquí calla. Más treñado, coño. Habla muy raro tú, eh. Entrenamiento. Habla con Hermesia. Forjadora de estigmas. Guiadora de almas. Formicadora de la Eva. Así, quiere hablar... Habla bien. ¡Hola! Vengo aquí a que me enseñe a manejar los estigmas. Sí. Joder, como no, Si me hablas así no me entero, tío. Llévame racista, pero... Tu forma de hablar no me da muy buena confianza. ¿Qué pasa, brava? Dios mío Tú hablas un poco Aprofejico Hermitia Es como si Hermita ermi... pero Con un poco de gangosidad. Venga, otra vez Me disuelvo, tío, como si fuera una si Apatía presente. Hola, Hermitia Es vocalis, tío Es vocalis tí? y победiendo Bolaúrum Eleus se vuelve a comenzar el futuro de nuestro pueblo depende de как вы будете se Первым el primero es Arisa se de salvar mundo está me pasa pelear contra valor que ni conozco ni me nada ya ves tú Luz no anadora Muy bien No lo voy a usar Porque juego yo no voy a usar La luz anadora Sí, a mí la he puesto Vamos No está ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Me da miedo! Es mentira Me ha reventado Y no voy a usar Tu mierda Timma. Un hombre te muera negociado. Ahora, ahora manda una, aquí nueva? Me furioso. ¿Qué nueva? Eh, pues ya está. Si yo lo veo bien Me dice ¡Malo! No, ¡Malo! ¡Muy malo! Recordad, amigos Esto es malo Esto es muy malo No sé Es que no lo veis Si no, aquí sé, está pillado ahora Es que no veis la pantalla de carga Si no, hoy, hoy vais a mear con mi chita malo ¡Hostia! No voy porque vamos a acabar de grabar ya mismo, si no, iría. Y aparte que para ahí antes hay que entrar y encontrar al enemigo y grabarlo Porque mientras que busca, no busca Si no, iría. Ah, el golpe chupa sangre, ocho pues de puto madre, te va a matar. Uh, te digo Ya te digo, el, el, el golpe chupa sangre Sí, el nombre es un poco raro, pero bueno, lo que hay. ¡Hola, pelías! Vengo a equiparme el golpe Super Sangre. Gracias, hombre, por tu... Vale, ¿cuánto te doy el cooldown? Cooldown 60? 60, 60, 60. Voy a dejar aquí ahora mismo. Vale, ya sé cuál es. Vale, mi pregunta es Si hago esto Y hago esto un 12 y un 30 Si hago eso Saldrá este y luego saldrá este mm, mm, Lo vamos a probar ahora Amigos míos, lo vamos a probar ahora Vamos a ver si mi teoría funciona Para poder así poner la especie de Cuando este no esté Que salga el otro a ver si funciona. Como funciona, va a ser un despiporre. Esto está: velocidad de lanzamiento, ataque mágico, veneno de la puta. No supo no sé que tengo esto, la verdad, pero bueno. Vamos poniendo el, el. el. el. el. el. el primo. Ya está. Sí, soy un pingüino super guerrero, super saiyan. Super guerrero de, de España Yo tengo alita, porque estoy muerto Soy un pingüino Super Saiyan muerto Vamos a ver si mi teoría Funciona Si funciona es un paso un pasote Para darle prioridad primero al chupasangre Y luego al otro Vale primero peor coge el chupasangre ¡Uh! Y he hecho la No he hecho uno, he hecho la dos. Vamos. Vamos, no he hecho uno, sino que encima he hecho los putos dos. Es que es paso. Claro, el otro se recarga antes. Pues tener 12 segundos y el otro 30 pero che, cuando lo vaya a usar por segunda vez... ¡Hostia! Se ha hecho de noche de golpe. Toma y toma. Vamos, te remato en la vida dos veces encima. Es que no te remata una, te remata dos veces. Para que te vaya calientito a la casa, a la cama. Acá bien. Vale. Esa es otra cosa que podemos mezclar DP. Imaginemos, imaginemos que tenemos un DP muy fuerte y somos bajando un software O pues podemos poner el DP que salga. Bueno, vamos a al lado, que veamos cuando estoy cargado. Espero que tengamos una cadena que antes de fe eche por ejemplo, una skill de defensa mágica. O bueno, o de, o de supresión de defensa. Si somos h por pues, supresión de defensa mágica. Si somos eh, guerrero, pues supresión de defensa física. Y encima cadena de de pues lo revienta mi padre ya eh, más o menos mezclada con idea. No me, no me satisface, eh. Esto, ah, que si yo quisiera ahora mismo podría entrar perfectamente a Cromea Trial, pero no lo vamos a hacer. En este vídeo, por lo menos, no vamos a ir a Cromea Trial porque se si no va a entrar cuarto de hora pues bueno para hacerlo. Bueno, oh. está Ni bella, sino tu... grande. Vamos a entregarlo, yo creo que me voy acabando Sí, porque ya lo que nos queda es que esto y hacer la, y hacer voy a No, no, no, no, no, no, Ah, porque creo que saltaba. Creo que saltaba la entrada. Porque con la Sunwiver si ¿sí me dieron. si sí me dieron. ¿Cuál? Bueno, yo por lo menos que me dieron cuál con, con la, con la Sunwiver. No, bueno, perdón, con la verde, que gastamos con el parche en español. Tampoco me gusta mucho el parche en español de Ion, porque. Si te pones a pensar si juega al servidor eh, americano, con un parche español o no, te vas a poder comunicar con la gente, porque no vas a saber cómo se llaman los objetos en inglés. Dios mío, macho. A ver qué dice. Pues, quiero hacer un regalo. Dame miedo, tío. Dime ya, ya, por favor. Pues mira, dame la primera que me da los y ¿Preferencias hay? Ah, vale, mágico, que no lo veía joder. Me... Ahora sí me ha dado la quest para ir a hacer Chromedia Trials Ahora sí me ha dado la quest para ir a hacer Chromedia Trials Bueno, más que para hacerla, para poder aprovecharla. A vale, si tengo la quest. Pero no vamos a hacerla. Voy a dejarlo al lado, voy a dejarlo preparado. Y en el próximo directo lo haremos, ¿vale? Veis, si ahora le doy, pues me va a meter en la trial y no voy a darle. Creo que si sí, la puedo aceptar, ¿no? ¿no? no, no, no, no. ¡Pues bueno, apoyaros. Y aquí tengo un polluelo un pingüino. Eh, me despido por hoy, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Jugando con el Gladi en ION 6.2, uso como despacho español. Cuánta cosa y eso. Recordar, enganme me este en año mismo y en Gallón NEA seguramente te ve o a finales de mes o a mediados del que viene o, o, o a principio, quién sabe. Y lo mismo incluso puede que tengamos sorpresa. Sin más, recordar que bueno, soy Quirio, me despido, gracias por haber estado ahí. Un fuerte like, compartir el vídeo, compartir el canal, mientras que más seamos mejor y recordar que los directos que hago en Twitch. Y como siempre digo, hasta la próxima. Adiós.